Ofipapel, empresa dedicada al servicio integral de oficinas con más de 30 años en el sector de la papelería, les desea unas felices fiestas. Estamos en San Pedro de Alcántara, en la calle Vélez Málaga, local 1 y 5, teléfono 952-787181.